hay que tener pasión. pelota en estos días de frío muy lindo si querés mucho. enfocar ahora voy a ahora enfocar para arriba también es un después, tinglado gigante después voy a enfocar sobre todo porque me interesa mucho se viene nada, Ariel. la estructura primer remate estás? de Vélez, respuesta del arquero Ay, abajo al palo otro nuevo córner para el fortín muy buena muy buena construcción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 Ahí está Tati mirando. Hoy fue el, el cumpleaños de, de Quito. La verdad, le pasamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, no ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo ando? ¿Todo usted bien? bien? ¿Todo bien? todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? bien, bien. Ahí, Ahí pasó eso. el link. Ah, Ahí pasó el link. Favor. Dale, buenísimo. Así lo pasa la gente de Dale.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 Yo y, hoy, y hoy campeonata. salió campeón Bar Barzil Bar ¿No? Y, Yo... y terminó el campeonato el 0 campeonato a 0, espera un poquito Gonzalo Guti ya está preguntando 0 a 0 0 a 0 arrancó Tenemos Uy Dos, tres minutos empezó el partido Está mejor Vélez Está mejor Vélez Bueno, decía El, el campeonato de la Copa América Terminó Yo lo único que te pido Es que no digas Que ese país es campeón De sí salió primero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 Ahí está. No tenemos cable, no te Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, muy Buena es, bueno esa de poner la silla, ¿eh? Sí, viste, por las dudas, <risas> porque dije que por ahí encajan un pelotazo. Se viene magro, ahora está parejo el partido. Recién arranca, faltan 16 minutos 37. Tenemos un cartel electrónico ahí enfrente nuestro, sí, que ahí. se ve muy bien.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 Ha dado la lista de jugadores de ambos equipos, José. que, que a arrancar la transmisión y para que me tengo que cruzar para Claro, sabía para que ver se la lista. De hacer los bien vele, bien vele, bien vele la marca. Porque hace hacés publicidades rápidas? Hacemos publicidades rápidas, hacemos la bonita. Fiambrería y que sería, ventas por mayor y menor. Teléfono 3527 4021 2601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 argentina de primer nivel a ver, Acá en, urnegan? No, no. en urnegan en el cosmopolita sabes a quién fui a ver dónde queda el cosmopolita Cor para la gente queda que no en manos? el casco en el casco central de urnegan en el casco viejo detrás vendría a ser de la estación rubén darío del, del trencito de lotiza bueno ahí tocó bien la presión el rosarino jorge van eh, der molo impresionante impresionante aparte la calidad del sonido este, con la que se hizo el espectáculo en la Cosmopolita, que es un, un lugar clásico histórico que está, está siendo recuperado. Bien, bien el cierre, bien el cierre. Corre, la pelota se va afuera, decimos la que está siendo recuperado y esto fue un espectáculo organizado por la Dirección de Cultura del municipio de Urlinga, a cargo de Rafa. Rafa, hace ya te saludé.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 <risa> pero capaz no ve gente de afuera, bueno, bueno, no, no, no no, no, 13 minutos con, 30 Pero, Faltan. pero vos, eh, pero acá nunca vas a escuchar insultos ni nada de Yo quiero yo, qui yo quiero saber, ¿está Julio Alaniz Julio Alaniz que está, quiero saber si está y que nos diga cómo salió el selectivo. Primero tengo que responderle a la gente que porque yo estoy mirando, David David Rivero, ¿cómo va? Va ganando el Club Atlético belezar de Futsal por 1 a 0. ¿Ah? Y primer tiempo, usted lo está viendo ¿Esto? a ver qué pasa acá jugada recontra, preparada pizarrón, el árbitro está mirando todo no quiere nada extraño a ver ¡Sí! ¡Oh! empató Almagro y es una jugada que siempre en futsal se empata uno a uno muy Almagro cerca, muy cerca Almagro con Vélez casi casi casi, casi, casi, casi casi, casi un penal con Barrera esto es como, esto es como el, eh, cuando en futsal atacan tres y defiende uno, que siempre hay gol. Bueno, esas jugadas siempre, la mayoría, el 80% siempre hay gol. Se viene el remate y por arriba el travesaño, el remate fue de Facundo Ferreira. Recién David preguntaba, David Rivero, bueno, ahora cambió el resultado. <risa> ahora estamos David? uno a uno. Uno a uno estamos. Qué, qué frío, faltan qué frío. Felices, el fue frío, la semana frío. más fría del año, dicen. Eh. Ahora empieza a cambiar un poco el tema. Ocho de mínima.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 Después le está hablando y le dice, si sí, el próximo asado no trae lo dice, no entras al asado. ¿Te imaginas futsal no. con bar? No, ¿Próximamente? Porfa, a ver, no, no, no, dejate de joder, no, no, Más todavía. Imagínate no, no, que cuando no, la plata no. se va, paran. Imagínate no, no, con no, el bar. No, tener... Se viene B, le puede ser el remate. Pegan la defensa no, de del magro. Pegan la defensa del magro y se va al corner para el fortín. Hay Usted lo tiene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 y lo Hola. mismo está pasando con Vélez. Este viene el corte, eh. viene juego. el corte. A ver si viene la contra. Es fiel a un juego que No, tranquilo, atrás. tranquilo, tranquilo Van armando un de Facu siempre. Siempre, siempre llevan muy bien la pelota. El sí, facu, y en sí, Facu, llegás. Bien, Facu. Está muy rebaladizo el, el piso, lo vimos con la tercera. Hablando de rebaladizo, hoy Connie fue a jugar una cancha. Más rebaladiza esa cancha. Bueno, era una cancha, era como...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 Bueno, córner para Vélez ya es el número, este sí, que es el número, ¿cuál es un número a la quiniela? ¿Qué sé yo, el, el 36 y a los 10, jugales. Porque Vélez no está cubre. mejor, porque Vélez está mejor. A ver, remate. ¡Upa! La agarró linda. Una, una pregunta rápida. La agarró linda. Si ese cumpleaños de Tito, el Tito que vos conoces. Sí. la torta, ¿qué escudo tiene? De Atlanta. Decido, totalmente. La voy, la voy. Terrible la torta, espectacular. Muy bien, muy bien.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 Jugamos, vamos Luca, vamos, vamos, tiempo. vamos. Se viene Vélez. Bien jugado. ¡Ay! saqué arco para el magro. No, los primeros partidos Argentina se acomodó y después cuando era uno contra uno, o sea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 El partido con Chile, bueno. muy bien. Y Chile, la verdad, tenía juego, como decía la Torre, en la transmisión de fútbol. Eh, Chile, de tres cuartos de cancha para arriba, no, sí, como, sí. sí, sí, sí, la sí, luz sí, apagada. sí, sí, sí, pelota para Alejo ahí. Se viene Almagro, hay que cortar. Viene Alejo la vuelta, viene Alejo la vuelta. Juega bien Almagro, eh. también tiene, sí, tiene, el magro. tiene su estilo de, Cuanta, de juego. La, la vez veces que transmitimos, que transmitimos selectivo Almagro, el, el selectivo ganó y ahí por poquito te digo. Así que lo, lo conocemos, el magro. Pelota que cobra el juez. Corner no. no. para, para el local. Para el magro que hace el local alcance en de 3 Me preocupa Julio, que no aparece. Julio no aparece Julio y yo no quiero saber cómo si no salió el selectivo hoy y con el Queremos saber, este, además, queremos que Julio aparezca. Julio, ¿dónde está? Porque se manda unos emoticones, ¿viste? nos da el pelo. Este, y por supuesto estuvo, Hoy estuvo, estuvo con sí, Belgrano Futsal sí. También quiero saber cómo le fue ¿Vos cuántas canchas te hiciste el sábado? Ocho, ocho Desde de, de, de las dos hasta las ocho y media de la noche Y decime, yo está bien No te voy a retar si comiste mucho no, El no, torneo no. de parrilla, ¿cómo estuvo? No, no, no, no, no, para pues que no Nada. Y el toco que tiró? Vele, vele, vele, vele para allá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 A través del streaming de Facebook. Mirá qué bueno. Fue tiro al remate, remate de Lucas. Me encontró el hueco. Remate de lugar. Lucas. buena. Puntería, Bien. Lucas. Lateral para Vélez. Lateral número. Eh, Juegue al 23 a la cabeza, directamente. Da quinela matutina. <risa> y después si saca, ya sabe. Toca timbre y dice, che, loco. Enganchamos un número de los que vos pasas. Pelota para lejos.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 Mantiene la pelota. Uno a uno para los que recién se enganchan. Esto es la hora de Hurlingham. Un medio obviamente de Hurlingham. Donde ver, tenemos mucha tenemos variedad de cosas. Una de ellas es la televisión bueno. gratuita. Se viene. Uh, viene rico. el corte de Almagro y ahora se vienen ellos. Juegan rápido. Bien y la, la pelota. No. Sí, sí, sí, sale. Opa. Le dan gol, gol, pero no, no le dan. No se va. Hay dudas. Se va, pudrito. Se vienen ellos. Y ahora sí. Ahora, ahora el magro. Dos a uno. Se apagaron algunas luces. Hay un poquitito menos de luz. Decíamos que, cual, decíamos que estaba un poco mejor almagro Magro. Llega el gol y ganan ellos ahora 2 a 1, lo dieron vuelta. Faltando 5 minutos para terminar el primer tiempo. Gana el local gana, el local, gana el Qué frío, señora señor. Qué frío, sale Vélez. Vamos, Vélez, vamos, Vélez, vamos, Vélez que, que falta un montón. Sí, si hay que seguir ordenado, jugando como ellos Paciencia, juegan, paciencia, chavo, vamos.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 Muy ¿Sí? bien, muy bien. Sí, Brian. Sí, Brian. Sí, Brian. ¡Ay! ¡Ey! Penal, ¿no es eso? ¿Dónde, ¿Dónde está el área? ¿No es penal? Está con la manito en el bolsillo. Penal, penal, saca penal. Una penal. Tarjeta. Me parece que penal, ¿eh? A ver. A ver, saca una tarjeta, sí. Pero una tarjeta, penal. Yo no veo las líneas del piso. No, pero no para, Pero para mí es, es penal, ¿eh? Desde acá no sé claramente, ni porque siquiera la que tenemos cerca. cerca. Bueno, También... cobro tiro libre, porque si están hablando es porque jugaba preparada, cobro tiro libre. Y buena cómo, ju cómo, buena cómo, jugada. Cómo, en casa, ¿cómo los está tratando el frío a todos ustedes? ¿Se están calentando? ¿Se están tapando con frazadas? ¿Se están tapando qué sé yo? ¿Tajean hasta el asiento del auto para taparse? algo. Yo estaba anoche, me congelé cuando bueno, estábamos en el teatro.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 Un abrazo muy grande. Se viene Fede Pero y Guille y, y... ¡FALTA! ¡FALTA! Después no, no cobró nada. nada. No cobró nada después, ¿eh? Sigue sí, la pelota para Vélez. Yo le grité para que la cobre, Se viene Vélez, se viene Vélez. Se viene Vélez, puede ser, vamos. Brian. Ahí lo buscaba Fede. No se entendieron.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 La hora, deportes. ni dice hora, que se, ayer la vi, sí. dice que se ríe cuando yo te digo quién es y, y que es del Club Primero de Mayo. Entonces vos decís, ah, mirá, no sabía. Y se ríe. Dice que le causamos un, un poco de gracia. ¿Y qué, quién es? ¿De quién habla? ¿De quién no, me estás no, hablando? No entendí ah, todavía. No. ¿De qué Club Primero de Mayo? ¿De qué bruna? Sale Vélez en mitad de cancha con la pelota, con el balón.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 Se le va la pelota. Le va la pelota. Saque de arco piso, para el magro ¿sí? que hace rápido el arquero. Bien arriba Facu. Bien arriba Brian. Ana cobra falta ahí sí, es falta, es falta. Si la pelota se sí, iba. Correte un cachito Falta para el magro. Gracias, está ahí nomás. Dale, levantate que te vas en frío a enfriar la espalda, te va a hacer mal los riñones, chamón. Dale que hace frío. Me Dale que mirar. hace frío. En eh, Almagro, dos a una. Agustín de Rito pregunta cuánto va. Federico contestó. Gracias Agustín por vernos, gracias a Yanni, gracias a todos los que vienen para arriba en la lista que están viendo este partido a través del streaming de Facebook. Es lo que nosotros llamamos la hora TV web. Si sale una, con, una contra hora, me encanta, te digo. Sí. Un minuto 20 para terminar el primer tiempo. Gana el Magro. Estamos en CDM3, donde ellos hacen de local. Por la división D de AFA y el remate que pegan, Fede y se va al córner para el Magro. ¿Córner no. número? Número 6.136. A los 10. No, lo no me lo creé. Yo tampoco.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 Muchas gracias a todos por estar ahí. Cinco minutitos y volvemos. Gana el Magro dos a Gana Almagro 2 a 1. Bueno, arrancó el segundo Arranca, tiempo. Arranca, arrancó Medio. el segundo usted, tiempo. Usted pensaba, ¿con el frío estos se rajan y se van a la casa? ¿Se tapan con una frazada. No, estamos acá al firme, no te mirando. Tranquilo, tranquilo. Muchas gracias. Como siempre, el fotógrafo de Vélez que Pasame, acompaña, por favor. acompaña y ayuda ya lo vamos a decir.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 o oh, otra instalación ahí está puede ser a ver Brian a ver Bien, bien Cera. bien vamos Bela, vamos, vamos bien, que hay que arranco la arranco pelota. dale dale, dale. Pero nosotros me Lo pongo tenemos. en modo hincha ya se se está. me cansé. mientras canse. se pone en modo hincha yo me pongo en modo la torre me cansé, me cansé. Vamos, que nos vamos, interesa vamos, es que en toda la cancha no vamos muchachos no te ahí, te está, ahí está vamos apretalo ahí está Acá ganaste se viene el madro cruzalo cruzalo bien lo cortó bien bien bien bien cortado en mitad de cancha pelota para ellos cortar pelota tener tenencia de pelota, en la tenencia de pelota, en el volumen de juego, los goles van a venir. Esto es así. Esto es así. Se venía el magro, lo bajaron, vino el... libre para el local. En realidad quedó boca abajo como dándole un beso al piso. Está frío para darle un beso al piso, ya dice. Está fresco, ¿eh? Seguimos en la lucha. Y cuando salgamos que es un descampato, Yo, ¿no yo, qué? Yo, yo, 80 me quedo, yo grados me quedo bajo. Acá, Yo no... me quedo acá. Y las empanadas no llegan acá. Acá. ¿eh? <risa> ¿Hay algún lugar, algo? ¿Tienen bufé, alguna cosa? Acá nada. No hay nada. Seco. Almagro viene el remate, bien la pelota, bien la defensa o sea, de, la de la Vélez. Bien. bien la defensa de Vélez, zafamos. Se viene Vélez por... Segundo, segundo, segundo, segundo. Ahí está. Ay, el arquero... Eh. El arquero salió. Sí, sí, sí, sí. No. tranquilo. Tranquilo, Brian. Se viene Brian. Ahí está, ahí está. ¡Ahí! Ay, ¡Le tenía que pegar! ¡Bien! ¡Bien Guille! ¡Bien Guille! Todo esto es lateral para ellos, a mitad de gancho. Para el magro. Sale el número 10, hace, ejecuta el lateral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 Federico se está agachando acá al costado mío, no sabemos si es frío. Ponte la campera, Fede. Bueno, de un corner va de ¿De no para el arquero, el arquero de Vélez, Nico, que tira el pelotazo. Hay que cortar ahí. Bien Maxi, de Maxi, de Maxi. No, Vélez, Vélez, Vélez, Vélez, Vélez. Vélez, pelota para Vélez. Más gente se suma, más gente se suma en la transmisión. Muchas gracias. Gracias a todos.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 Paco Ferreira. Uh -huh. 15 lateral. minutos clavados para terminar el partido. Gana el local 3 a 1. La jugada ya se armó. ¡Ay! Está jugando mejor ellos. Ellos están jugando mejor. Dale, dale, dale. dale. Vamos, vamos. Vamos, Vélez, vamos, vamos, vamos. Hay que descontar. Momento de partido para descontar, vamos. Ahí está, vamos. Pues habitual. Hace cambios el técnico. Otra de las cosas que me gusta. Diego Cabral. De las transmisiones chinas este, a través del streaming de. Facebook. Vamos mati. Vamos mati. Es que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 El tiro libre para Almagro, para el local. Bueno.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 es del arquero de Vélez. O Saca con la mano. Vamos Ariel, vamos viera. Ariel, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos que tiene que salir, vamos. El remate pega el palo, pega el travesaño. Dos tiros de Vélez, se salva el, el magro, palo. se salva el magro. Dos tiros de Vélez en el travesaño, van, eh. con pero la pero tan largo Saca la Cortariel puerta. Ahí atrás Bueno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 Dale, dale, dale, dale, dale. Es el ángulo para que se vea. El juez se acerca del jugador, levanta la mano, marca, saque el lateral y arranca a vélez. Todo de Vamos, todo. Vuelta. vamos, vamos, vamos. Bien. Ya deja pasar. Bien Ariel. Mati. Pierden. Ahí tienen que cortar. Muy bueno el 9. Juega muy bien el 9 del Madre, ¿no? sí. Lo buscaban a él. Lo volvían por a Por suerte pero se cansó. No ah, por suerte se cansó.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 No, sale te arquero te jugador ]奇... Vélez, saca arquero jugador. Vamos. la verdad todo el partido ha sido correcto, son... la mayoría de las faltas son dentro del juego. Vamos Vélez, vamos Vélez, vamos vele que tenemos un jugador más oh, en cancha, vamos. Mira, vos, pega el palo, palo. loco. Tercer ¡Qué suerte. Palo. Que tienen también. Tercer, Pero en el palo se va. Tercer palo en el partido. Tercer palo en el partido.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 ahí no se puede más ¿qué? los paridos desde chiquitito que no, que no tenía tanto, tanto, tanto frío cuando iba al, al colegio me encanta, no me, ver, encanta, me, encanta, me encanta. Y salía y me acuerdo que de Urdingan, todo el pasto escarchado que eso no lo vimos todavía todo escarchado bueno no salgamos de esta situación vamos ojo muchacho. bien tiro de esquina forma, para Almagro 9 minutos 5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 Sucedió lo que estábamos pidiendo Es decir Todo bien con Vélez, arranca, arma la jugada Y terminó Buena jugada, buena nada. jugada, gol de Vélez, vamos Ahí lo Vamos, vamos, vamos, ahora hay que apretar Bien Dale Mati la pierde Se viene el 9 Fuera Nadie lo toca Saque arco para el Fortín Vamos Vélez, vamos Vélez, vamos a levantar vamos Les contó. Faltan 8 minutos Ahí lo bueno, que van a hacer estos 8 minutos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 a donde te dejen el hueco, encará y pegale. Ahí está. Sí. El arquero muy bien. Ahí el arquero. Bravo. Yeah. Golazo del arquero. Le pegó muy bien. O el de Almagro. 4 a 2. Golazo del arquero. 4 a 2 estamos. Insiste Vélez con... El en el peor mejor peor. momento de Vélez.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 4. El tiempo, antes que me lo pregunten, faltan 5 minutos, 11, ahí lo estás viendo. 5 minutos importantes. Ve que la gente se charla entre ellos, está buenísimo. Está. Sergio en la charla con Julián Gómez, me encanta. Queda lo algo, grita el gol de Vélez. como para no gritarlo, como decimos nosotros, Vélez? Juegue, la, ah, la pelota se va. Almagro es muy hábil en esa. Uy, que no Se lo han perdido. Se lo han perdido. Se han Se lo han se Pero Vélez bueno, está en partido, señores. Faltan cinco. Ahí ponemos a los dos en el centro de la cancha. Pasa el recapo de la foto de Vélez Arpin. Fotografías, estudio ustedes. H. Vean, muestra.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 Porque la verdad este, está muy, muy muy muy pulida la superficie y los dos equipos tenían problemas en cuando vos tenés que frenar vos venís a la carrera tenés que frenar ya de una vuelta a un un... derecho. ¿A quién le hablé? Estoy hablando a la gente. Ah. en general. Al público. <risa> somos así, ¿no? Nosotros somos así. Estoy hablando mientras miro el piso. ¿A aparte ¿A quién? te das ¿A quién? cuenta. ¿A quién te está muy bien hecho, perfectamente. El, el cemento pulido se llama y demás, ¿no?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 <risa> dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale bi, bi. <risa> <risa> Ese no vaya, <ay>, no. <risa> no, esa no. Ah, no, esa no, esa no. Hay que poder un poco. No, dale, tampoco voy, me gusta. Y me me tampoco juntos vale. la vuelta babosa. Y dale, no le fallece a Dale, vele, dale, vele, 4 a 4 Vamos, vamos, señores, vamos.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 Ay, mira vos Saque de esquina, saque No, lateral, lateral en ataque Jugar cobra, cobra, cobra, ¿Qué? ¿Qué? cobra, cobra, un empujón, el bar A veces que dijeron algo no sé, Le mandaron cariño, saludos. Sí, saludo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 que también es... Pelota de Vélez, pelota de Vélez, pelota de América. Vamos a este juego. De vamos, paciencia. ¡Qué frío, qué frío. Ahí está ¡Puede ser! mira vos, pelota se salva Almagro. La pelota que se va, sí, corner. Tiro de esquina para el Fortín, que quiere más. Se, llamó, se salvaron de, de ojo, ¿cómo se llama ese que es hermano de cachete? No me acuerdo. A ver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 tira el taco para atrás, no llega a nadie cortar, y mira vos, qué suerte que tienen Cortala, ellos, cortale, cortale. cortalo, bien, bien, hace. bien. Gracias al suelo pulido que siguen patinando, parece Holy Day on Ice esto, cómo, pat cómo patinan los jugadores. Después lindo está. lindo todo, pero la verdad que acá es mucho, ¿no? No, <risa> no, no, no, no, no, le puedes poner una cera antideslizante. se puede arreglar eso. No se difícil. viene, ahí está, puede ser, ahí, hay que volver, Avírate, hay que vol ¡bien! Volver. Bien cortado. Següila. ¡No, no, no, no, no, no, no! Listo, bien. Volvé a, dale, hacé el cambio ahí. Bien, listo. No quiero más goles de arquero de arco a arco, ¿no? ¿sá? Faltan 2 minutos 32 <risa> segundos. No quiero más, no quiero más esos goles. Escuchen a Federico, por favor, y háganle caso porque no queremos sorpresa sobre el final. Meteme un gol de jugada preparada, todo lo que quiera, pero el gol de arco a arco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 Yo te digo que ese hombre que está ahí sacó una flor de foto recién, ¿eh? Ese señor sacó una flor de foto recién, Ahí ¿eh? está, sáquenla, vamos. Hay que sacarla. No, no hagan eso que... ¡Vamos! ¡Vamos ahora! Falta, tirate, tirate que te cobran. Ahí se viene el magro! ¡Bien! ¡Bien! Sacala, sacala de ahí. Sacala. No le cobres esa falta porque te mata. No hay falta. Se tira. ¿Qué cobra? Saque de arco. Saque de arco, saque de arco, saque de arco para Vele. Vamos. Falta un minuto, doce segundos. Un minuto, doce segundos. Falta para terminar. El un minuto, diez. Sin falta, muchachos. Sin falta. Vamos, Mati. Vamos, Mati. Vamos. Fe, Mati, ahí está. De frente al arco. Y el arquero saca una pelota. Faltan 56 vamos, vamos, segundos. vamos, vamos, vamos. Ahora vamos. aguantala, ahora aguanta la 50 pelota. segundos. Ahora aguanta la pelota. No, no. Aguanta la pelota. ¡Sí! Parte ¡Sí, rato. sí, sí, sí! ¡Sí! no el arquero! Impresionante la pelota que sacó, no te la puedo creer. Bien, bien Bien, vamos a verle, vamos a verle. No, impresionante. 37 la que sacó, segundos. El arquero, impresionante. 36, 35, 34, 33. No.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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡El arquero de vuelta! ¡Y qué horto! ¡Dale, Vélez! ¡Dale, Vélez! ¡Dale que queda! ¡Dale que queda! ¡Eh! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Tata.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 6 segundos Vélez tiene que estar atento 6 segundos Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, dale No, miren, para allá, nada Vamos dale? a sentarnos ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Cómo ¿Qué ¿Bien? Sí, el vivo, Sí, el Sí, nada, pero nosotros nosotros no, giramos, no, la, cámara, giramos, la, giramos nada, la cámara, nunca no, mostramos la cámara, nunca no, ningún kilo, nunca. Giro, nada, nunca. No, no. Lo aprendimos de un reportaje en Europa, cómo hicieron ellos para bajar la violencia. Dice que el violento okay, también quiere okay, ser okay. protagonista yeah, y no hay no, que mostrarlo. No, no, nunca. O sea, nos aprendimos de los europeos órdenes, y cuando hay quilombo Una, no, una no vuelta, no una vuelta ah, a Urling en Chacarita. Se pudrió todo y dimos vuelta a la cámara. Sí. sí. Pero bueno, nada, pero, nada, no, porque nosotros no, no, nada, no nos interesa, nada, la aposta es nada, esa. Pero también retiran a la policía porque la, la presencia de policial descubrió en Europa que es provocativa. Entonces se arma menos quilombo cuando pone gente...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 Ojo que está un micrófono en el piso Un micrófono a Federico ahí Eso, Ahí lo tenemos. Venga, venga, no, venga, por venga, por venga, venga Facu, eh, bueno Partidazo, felicitaciones por el triunfo Y bueno, muchas gracias a todos los jugadores de Y muchas gracias por aceptar esta nota En el frío que hace Sí, partidazo, sí, llegamos con un frío bárbaro Hasta la loma del orto y... No, merecimos, fue un premio hermoso pues. Domingo atípico Frío un rival difícil, que son los que nos complican, y el segundo tiempo conseguimos lo que queríamos, jugar lo nuestro, pero...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 O a la un hurt. Genio, Es un genio. Un genio, un genio. No, nos sale lindo, gente... nos saca lindo. Salimos lindos, ¿no? Y no, a la gente que está siempre. Sí, Dale. A de mi amigo también. Dale, supuesto, ahí está, cae, ahí está te está esperando para el film. Bueno, bueno ahora... yo me voy a bailar la chola. ¿Vos qué vas a hacer? También. A ¿sí, ver, vamos? Sí, vamos, vamos, vamos vale, vale. Que ande todo muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Dale. La hora de Hurlingham para los vecinos, vecinas de Hurlingham gente de Vélez, muchas gracias. Que ande todo muy bien en serio.